Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, llegó nomás el pedido que hice por Mercado Libre y acá está, así que bueno, vamos, manos a la obra. Bueno, ahí está, sacamos, aquí viene con la bolsita esta, espectacular, miren qué linda cajita que trae. De la marca Soul Gaming. Este es el modelo. Acá pueden ver en pantalla. Mouse XM550. Como pueden ver. Ahí va. 4800 DPI. A ver qué más dice. Con luces de LED. Control de velocidad. Conexión por USB. Ideal para gamers. Vamos a recurrir al cúter de vuelta. Eh, si les gusta este video, ya saben, me pueden dar like a este video Dejen sus comentarios si quieren saber algo más respecto al mouse qué les pareció, si ustedes ya lo tienen, también pueden comentar en los comentarios de este propio video Suscríbanse, activen la campanita, así cuando yo suba un nuevo video, YouTube los avisa eh, Tengo una lista de reproducción, la pueden ir a chusmear si quieren Donde hablo de varias cosas respecto a todo lo que tiene que ver, bueno, la rompí que boludo, pero bueno, no quería, pero bueno, no, no me queda otra. Esta cintita me está, me, me está ganando la cintita. La cintita va 2 a 1. Bueno, ahí está, bien ahí, gané. Y, y hacía pelota bueno, ya moví la cámara, todo, todo un lío. No importa, no importa. Vamos a abrir, vamos a sacar el mago fíjense que ya trae Uy, qué bueno que está esto también, otra cosa que rescato, que esto no solamente me vino acá en el mouse sino en este teclado que también se los voy a dejar en la descripción del video, porque arriba ya le dejé el video del, del gabinete pero en la descripción de este mismo video van a poder, les voy a dejar el link de este excelente teclado ya que estoy, lo muestro también es de la marca XOUL, tiene como pueden ver, efectos en el teclado, retroiluminado, está muy bueno. Vayan a verlo directamente, no les voy a contar sobre el teclado. Pero fíjense, vamos a hablar del mouse, que de eso vinieron. Además del sticker que está muy copado, de la marca Soul Gaming. Muy bueno. Bueno, vamos a seguir, vamos a sacar el mouse. Fíjense, no se ve muy bien, está medio fuera de foco. A ver si... ahí está. Tengo que cambiar la cámara, esa es otra cosa. Así que chicos, ya saben... Me está faltando una cámara ojito, ojito a ver, vamos a prender la luz, cosa que me olvidé estoy medio colgado hoy, pero bueno sorry, son cosas que hay que darle bolilla miren, tenía la luz y no la había prendido mal ahí bueno, fíjense, ahora vamos a mostrar las cosas como corresponde fíjense esto está muy bueno lo super recomiendo que compren todo lo que tenga que ver con cables que tenga este mallado A ver si lo puedo ver en pantalla A ver si me toma foco A ver ahí miren que aprieto Ahí está Fíjense Que tiene como una especie de malla de tela Esto lo que hace es que dure más El cable ¿no? Que no se dañe Que no se doble demasiado Y se termine cortando Los filamentos de cobre que tiene por dentro Y así haga que todo empiece a funcionar más Así que bueno, vamos a dejar la cajita por acá y vamos a sacar el mouse, miren. Ahí está, vamos a sacarlo, no es mucha ciencia, ahí está. Vamos a ir descartando cajitas, plastiquito. No está bueno, parece para hacer un huevo pascua, ahora se vienen las pascuas con forma de mouse. <ríe> Listo. Esperen que bajo un poquito la luz porque si no se quema mucho la imagen y no se aprecian los colores del mouse. Ahí está, ahí va, miren. ¡Qué lindo que es esta belleza! Hoy, hoy duerme conmigo. Sí, fíjense la textura que tiene, al tacto está muy copado. Eh, comodísimo, es un poquito más grande, más ancho acá, al menos comparando con este. Miren lo que es, este parece de juguete. Este está muy bueno, como que tiene más, más base, mucho más cómodo. ¿no? la ruedita espectacular, tiene una textura la ruedita eso también está bueno, seguramente por ser blanco yo supongo que debe tener luces la verdad es que todavía no lo enchufé, ahora lo vamos a enchufar y esto debe ser para sub, subir, aumentar o disminuir seguramente eh, la página, el tamaño de la página, supongo yo lo sabría decir, igualmente este mouse se puede configurar después vamos a ver, vamos a hablar sobre eso eh, tengo que probarlo, así que bueno, fíjense, eso está muy bueno. Es gaming, así que esto seguramente sean para funciones dentro de los juegos. Habría que configurar el juego, dependiendo qué juego estés usando. Seguramente podamos configurar estos botones para cambiar de armas, en el caso que estemos jugando con videojuegos con armas ¿no? eh, o otro tipo de cosas. No, no sé, hay, hay un montón de juegos, pero bueno, tendríamos que entrar a las opciones del juego y configurar el mouse. Y elegir qué tipo de funciones le podemos dar a estos botones. Para que se nos haga mucho más práctico a la hora de jugar. Bueno, eh, fíjense. Yo lo que noto. Sin haber eh, configurado el mouse. Yo directamente lo conecté. Yo ya tenía eh, configurado el mouse anterior. O sea, solamente la velocidad. El mouse anterior que tenía el modelo viejo. No tenía este tipo de botones acá. Estos como acceso directo serían. O otras funciones se pueden configurar. Bueno. Lo que yo noto es que apenas muevo el mouse. Apenitas. Pero casi ni se nota. Yo hago este pequeño movimiento. No sé si lo llegan a percibir. Fíjense. ¿Cómo se mueve? Apenas muevo el mouse. Para mí este movimiento así está excelente. Podría ir subiéndolo de a poquito, ¿no? Como para ir acostumbrándome a que el movimiento del mouse sea mucho más rápido y poder hacer las tareas mucho más ágiles, ¿no? Esto es así. Yo trabajo mucho con el tema del diseño, aparte de jugar. Todo lo que tiene que ver con After Effects, animación de objetos y todo eso. Y estoy constantemente moviendo el mouse de acá para allá, TikTok, voy, vengo, voy, vengo. A veces eh, tenemos que ser eh, rápidos, ¿no? A la hora de realizar, o sea, esto va a depender del, del trabajo de cada uno, ¿no? O sea, hay gente que le gusta trabajar despacito, a mí me gusta trabajar rápido, no así nomás, sino rápido, ¿no? Que no tenga que andar tardando de un lado para otro, moviendo carpetas y todo eso a veces me fastidia. Antes me pasaba que yo era, siempre lo fui igual, Siempre fui más rápido que la computadora. Me, me fui como puliendo con el tiempo. Y eh, hacía las cosas más rápido que lo que tardaba. Eh, la memoria RAM o el procesador a veces inclusive de copiar una carpeta a otro lugar. O no sé, un montón de cosas que me pasaban. Que seguramente a vos te debe pasar. O te habrá pasado. Que notaste el cambio cuando le fuiste agregando más memoria RAM, más procesador. O sea, la computadora lógicamente se fue haciendo mucho mejor. Y bueno, este tipo de cosas hacen... ¿No? un buen mouse hacen que todo sea un poquito más rápido y mejor más preciso no la idea del mouse es ser un poco más preciso a la hora de, de trabajar o jugar este mouse está diseñado para realizar cualquier tipo de tarea pero está enfocado más a lo que es eh, el gaming ¿no? A los jugadores bueno otra cosa a tener en cuenta son estos dos botones que vemos acá arriba tiene el signo más y el signo menos ¿no? Ustedes van a seguramente van a tener el, el mouse configurado desde panel de control a una velocidad. Yo les voy a mostrar acá desde mi computadora. Tengo Windows 10. Vamos a poner panel de control. Vamos a ir a configuración del mouse. Acá se va a abrir esta ventanita. Nos vamos a opciones de puntero. Y fíjense que acá arriba dice movimiento. Yo lo tengo configurado a la mitad. ¿no? Ustedes... Ustedes lo van, seguramente por ahí quizás lo tengan igual o más lento o más rápido. No importa, ustedes lo van a tener a una cierta velocidad. Esta configuración es desde el sistema operativo, o sea, del Windows, ¿no? En este caso tengo Windows 10. Ustedes lo que van a hacer, o lo que van a poder hacer, mejor dicho, sin tener que entrar en la panel de control y configurar el mouse, la velocidad del, del cursor. Bueno, ustedes apretando el signo más, cada vez que apretan el signo más yo les muestro acá en pantalla, el cursor se vuelve cada vez más sensible, por ende se va a volver loca la flecha, se les va a tornar un poco difícil a la hora de realizar alguna tarea. Pero a la hora de jugar, quizás con esos juegos de tercera persona, de tiros, o bueno, otros juegos, eh, lo que vas a hacer es que el, el cursor se vuelva más sensible y quizás a la hora de jugar te sea mucho más práctico. Pero bueno, eso lo podemos regular, justamente como les decía, tocando el signo más o menos. ¿no? Si apretamos el signo menos, fíjense que yo lo voy a mostrar en pantalla, voy a hacer de vuelta un clic. Se va tornando cada vez más lento, voy a hacer otro clic y cada vez más lento. No es que yo haya hecho el movimiento más lento, es el mismo círculo que estoy haciendo, nada más que a medida que voy apretando el menos o el más la velocidad del cursor se va a aumentar o va a reducir esto es una manera mucho más rápida es más forma más directa sin tener que entrar a ningún software en este caso a panel de control configuración de mouse y todo ese tipo de cosas así que nada, gente esto lo veo muy positivo así que nada lo súper recomiendo ¿no? Eh? I'm out of time and all I got is four minutes. <laughs> four minutes.